Hey, mi nombre es René Herrera, también conocido como Bolo. Aunque no lo parezca, tengo 34 años y actualmente resido en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, México. A lo largo de mi vida he hecho muchas cosas que me enorgullecen, otras que no pero de todas busco aprender algo y en base a ese aprendizaje, mejorar y sacarle el mayor provecho a la vida. De mis logros más recientes, conseguí una hermosa novia con la que hace unos días cumplimos 10 meses. Para algunos será poquito tiempo, pero ya hemos vivido varias cosas y llegamos a un punto de la relación que nos puso a pensar. y Decidimos juntos que era tiempo de pasar la página. Una de las cualidades que yo podría resaltar más de Claudia, es su generosidad. Cuando visita la casa nunca llega con las manos vacías, normalmente llega con un postre hecho en casa. Se porta súper agradable con mi familia, especialmente con mi papá, bueno, aparte de mí, obvio. Irónicamente podrían pensar hasta aquí que es muy fácil para mí expresarme, incluso frente a una cámara, pero estando frente a una persona, me cuesta bastante. Ciertamente llevamos 10 meses juntos y pienso que el tiempo en una relación es relativo. Eh, no define el éxito o el fracaso de la misma. Más bien creo que Dios ha estado mmm, obrando en mí desde mucho tiempo antes de que yo conociera a René. Eh, dentro de mis imperfecciones y de mis desaciertos, eh, Dios ya me tenía preparada esta persona especial, pero ideal para mí. Hace unos días Claudia publicó en Facebook una foto de nosotros con la frase Dios no une personas, une propósitos. Y eso me hizo pensar, ¿qué propósito sería ese? Y claro, la primera respuesta es que si tienes una novia o novio es porque buscas compartir tu vida en una relación estable, con alguien muy especial, con el que quien quite y te puedas casar y formar una familia. Y aunque eso suena bien para mí, siento que es muy general. Si bien hemos pasado por cosas muy lindas, eh, también nos hemos dado cuenta de que somos muy diferentes. René es así, le encanta la tecnología, los videojuegos, él es mucho más innovador. En cambio yo soy muy diferente en mi manera de pensar y de hacer las cosas. Yo quería saber en lo particular, ¿Cuál es la razón por la que Dios nos había unido a claudia y a mí? ¿Cuál pudiera ser un proyecto o actividad que pudiéramos compartir juntos y que ambos disfrutáramos aprovechando nuestras capacidades? De René puedo mencionar muchísimas cualidades y eh, atributos que me encantan de él y puedo decir que una de las que más admiro es su capacidad para ser líder en cualquier ámbito. Creemos también que lo más importante que nos une es nuestra fe. Y el hecho de que nuestras convicciones estén basadas en lo que Dios dice es indispensable para todo lo que decidamos o hagamos. ¿Y luego cuando nos va a enseñar a jugar eso? <risa> La verdad no vi venir eso. Porque recuerdo... Claramente la expresión de clau la primera vez que me vio sacando el juego de Pokémon y fue así de... ¡Qué chido! Entonces surge en mí esta inquietud de que si pongo más de mi parte y me involucro en estas cosas que a él le interesan eh, siento que voy a descubrir más cosas acerca de su carácter Y disfrutar el compartir otros de sus intereses con él No dejando de lado lo que a mí me gusta por las cosas de él Sino más bien eh, pasar un buen tiempo juntos eh, ¿Qué tal que me gusta? Y al rato hasta ando ganando El primer paso es abrir la Play Store Ajá. Y vas a buscar Pokémon Ay ese menos y lo instalas, le das a instalar uh -huh. y ahorita esperemos que no se tarde mucho okay. recientemente me dieron el consejo de que las relaciones muchas veces se trata de ceder ¿Qué tanto estás dispuesto a ceder por el amor que le tienes a la otra persona y que esa persona esté dispuesta a ceder por ti que sea algo mutuo. Ni Ay, no, guardar, guardar. Otra vez. ¿Sí te gustó, uh -huh. eso? ¿eh? Bueno, sí. Pues uno de estrellita. no. De estrellita, no sé qué sea. ¿Como que no está disponible de o qué? ¿Qué más? Uh, pues todo, lo estoy vistiendo. De arriba abajo. Mochila, a ver esta que No ¿No entendiste las cosas? Nomás viene una o sea, ¿no? Ah, sí Un topecito. Ah, déjala Ay, un poco más cerca Fíjale. ¿Aquí? Ya lo sale aquí dentro de la casa que tenemos. ¡Ay, right, qué bonito! <ríe> Se se ¡Esto es este. vale ¡Este <laughs> vale? ¿No? ¿No? <laughs> que estoy Se la música! ¡Ah, lo que lo que ¿No? ¿Ya? Pensando que podríamos abrir un canal de YouTube juntos La idea sería compartir nuestras experiencias como pareja Los aprendizajes buenos o malos que tengamos uh -huh. Y así irnos encaminando hacia un propósito en común Bueno, vamos a hacerlo juntos Y verás que eh, si nos apoyamos entre los dos Algo bueno va a salir oh. <risa> Gracias por vernos Si les gustó este capítulo no olviden darle like si tienen alguna sugerencia o algo que decirnos, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle clic a la campanita y recibirán una notificación cuando salga el próximo capítulo. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.